you <music> El índice de precios al consumidor en noviembre respecto a octubre registró una variación positiva de 0,26% mayor a la observada en el mismo mes de la gestión 2017, que fue de 0,08%. La variación acumulada alcanzó 1,16% según informó el Instituto Nacional de Estadística. La variación positiva del 0,26% se debió al incremento de precios de las ciudades y conurbaciones como Cobija con 0,52%. 0,43%, Potosí 0,39%, La Paz 0,32%, Santa Cruz 0,19%, Sucre 0,17%, Tarija 0,16% y Trinidad con el 0,05%. Los sectores que observaron mayor incremento en los precios fueron principalmente los alimentos y bebidas no alcohólicas con incidencia del 0,11%, además de los productos consumidos fuera del hogar con un 0,1%. El índice acumulado de 1,16 entre enero y noviembre de este año se explica por la variación porcentual en Cobija de un 2,34 La Paz 1,57 Tarija 1,28 Región Metropolitana Canata 1,13 Sucre 1,13 Oruro 0,95 Santa Cruz 0,85 Potosí 0,68 y Trinidad el 0,13%, según señala el Instituto Nacional de Estadística.